Hola amigos, bueno, queríamos mostrarles un par de modelos de mesas para camping, ya que estamos en septiembre, octubre, ya arranca el tiempo lindo, como para poder disfrutar un poco de nuestras salidas al aire libre. En este caso, por ejemplo, acá adelante tenemos la clásica mesa nacional, ¿sí? la Vali Mesa, que viene con los cuatro banquitos plegables, la que estamos mostrando acá es en aluminio, ¿sí? las patas y todo el borde de la mesa en aluminio. con la tabla de fórmica, ¿sí? una tabla de fórmica plástica, está muy resistente y aparte bueno, no le afecta eh, ni, ni el tiempo ni ningún elemento que le podemos volcar arriba, eh, bueno como decíamos eso se pliega y viene con los cuatro banquitos que queda adentro, esta misma mesa viene en, en, en chapa de acero que la tenemos acá, más que nada para que vean cómo queda esta misma de aluminio queda igual que esta guardada con sus cuatro banquitos adentro ¿sí? Eh, realmente, bueno, una mesa clásica, nacional, de muy buena calidad, que ya la conocemos hace muchísimos años, hoy ya viene disponible también en aluminio. Y lo que queríamos mostrar ya después, saltando por ahí, una mesa un poquito más grande, es toda de aluminio también, con fórmica arriba, no fórmica, también plástica, de la marca Spinit, importada, de muy, muy, muy buena calidad, realmente la mesa está muy buena. Esto volvió a entrar, había, había entrado en su momento, Entraron algunas, muy pocas, no se duerman Para el que está buscando una mesa Realmente es espectacular Cerradita queda así, de este tamaño Fíjate lo compacta, lo chiquita que es Realmente está muy muy buena, muy liviana Toda en aluminio, con lo cual no se oxida Y bueno, es muy liviana eh, Por cualquier este producto, cualquier producto de camping Disponible en nuestro local, no duden en consultarnos Así los podemos asesorar esperamos su consulta como siempre, envíos a todo el país Y bueno, obviamente todos los medios de pago Gracias, nos vemos la próxima